Transitan murgas, con comparsas y carrozas porque en el departamento de Nariño estamos viviendo el carnaval. de Pasto, patrimonio cultural. A todos los colombianos invitamos a gozar. La gente de nuestro pueblo, amable y recibe. Familia tradicional, nos cuenta toda su historia y se alegra el...